Buenos días, soy Virginia de la asociación Sendarte hoy vamos a aprender a hacer un mandala de las muchas maneras que hay de, de realizarlo vamos a utilizar eh, hacer dibujo a lápiz, entintado y coloreado con acuarela lo importante y utilicemos la técnica que utilicemos es eh, mientras vamos controlando la respiración concentrarnos en eh, lo que vamos a dibujar todo esto nos sirve ...para eh, reducir el estrés, eh, las pulsaciones, conectarnos con el aquí y ahora, entrar en flujo, mmm, disminuir la ansiedad... Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar, eh, escogemos una hoja y marcamos cuál va a ser la parte superior, ¿de acuerdo? Porque luego podemos ir eh, moviendo la hoja para trasladarlo o para pintarlo en otro sentido pero es importante que sepamos, que tengamos claro cuál es el punto de, el punto de arriba, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a trazar un círculo, cada uno, como, cada uno como mejor pueda, lo de menos es que el círculo está bien hecho, lo importante es el proceso, ¿vale? Vamos a, vamos a trabajar eh, dentro de este círculo que hemos trazado, ¿de acuerdo? perdón eh, nos hacemos conscientes de la respiración que tenemos cerramos los ojos inspiramos retenemos un segundo y expulsamos suavemente vamos a ir siendo tratando de ser conscientes de la respiración muy bien, ahora vamos a empezar a dibujar en el centro por esta zona lo que queramos y que nos salga, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí vamos haciendo lo que queramos, sin juzgar, simplemente... trazando, permitiéndonos trazar lo que más nos apetezca. el dibujo puede ser figurativo, es decir, que se reconozca mmm, lo que estamos dibujando o abstracto, no importa también si utilizamos alguna técnica directamente, por ejemplo las acuarelas directamente eh, sin hacer dibujo previo, también es algo muy interesante sobre todo si queremos recuperar la espontaneidad nos acordamos de respirar de vez en cuando y continuamos dibujando Nos vamos haciendo conscientes de cuál es nuestra postura corporal, si estamos cómodas, si estamos cómodos y corregimos si es necesario. A la vez que estamos atentos y atentas a qué es lo que sucede en nuestro interior, si nos vienen pensamientos... Sin juzgar, simplemente siendo conscientes de ellos. Y recordando siempre que en este caso lo de menos es que el resultado sea estéticamente hermoso o no. Lo importante es realizarlo. nos tomamos el tiempo que necesitemos para ello. Una vez que hayamos decidido que es lo que, lo que queremos dibujar, nos damos un minuto más, unos minutos más, para contemplarlo y ver si realmente queremos dejarlo así o añadir algo más. De acuerdo, un ser humano. Cuando realmente lo contemple y sienta que lo he terminado de dibujar, dejo el lápiz y pasamos a la siguiente fase.